Bueno, estamos aquí en una pequeña demostración de algunas funciones básicas de Excel. Primero vamos a hacer una pequeña suma. Seleccionamos la celda, apretamos Control, apretar, eh, Alt Shift, igual, Enter. Arrastramos la fórmula y <coughs> ya tenemos la nota final. Ahora vamos a obtener la mejor nota, igual, con la función Max. Pongo el paréntesis y selecciono de dónde voy a obtener el máximo valor, cierro el paréntesis ENTER, lo mismo con la peor nota, igual MIN, selecciono las celdas de donde voy a obtener el valor, el conjunto, el rango, cierro el paréntesis ENTER y por final el promedio, que es lo mismo, voy a obtener el promedio de notas, ENTER. Ahora vamos a seguir con la función que realmente me interesa, que es la función sí, una función lógica, para obtener eh, dos tipos de resultados, aprobado o reprobado. Pongo el nombre de la función, el paréntesis, y me sale la pequeña ayuda que proporciona Excel para las funciones, donde puedo observar claramente que está marcada con negrita la prueba lógica. La prueba lógica es la condición lógica. Qué tiene que evaluarse para obtener un valor si verdadero, un valor si falso. En este caso vamos a evaluar si la nota final del alumno Pura Santos Santibáñez es mayor igual a 51, esa va a ser la condición lógica, J mayor o igual a 51, J6. Punto y coma, ahora el valor si sí verdadero va a ser entre comillas dobles aprobado y entre comillas dobles la siguiente va a ser reprobado. Entonces aquí yo tengo la función si sí completa en sus tres partes, donde la última es reprobado, es opcional, pero en este caso yo la coloco porque necesitamos obtener reprobado y apretó enter y sale ya ahora puedo arrastrar la fórmula y se completa correctamente eh, notemos que en notas menores a 51 el alumno está reprobado en este caso ve aquí 51 aprobado 50 reprobado está correcta ahora si queremos hacer una pequeña prueba eh, una prueba de escritorio podemos irnos a fórmulas y aquí en evaluar fórmula evaluamos le doy aquí ok, ah, vamos a estar evaluando la anterior fórmula aquí está, 100 mayor o igual a 51 esa es la condición lógica, le evaluamos sale verdadero y como sale verdadero va a ejecutar la respuesta verdadera que es aprobado eso sería todo, gracias